a raíz de las declaraciones de Pedro Jacobo, dirigente comunitario, en la que afirmó fue golpeado por miembros de la Policía Nacional tras su apresamiento. El representante de los derechos humanos en esta ciudad y pastor David Phipps dijo, al respecto se está llevando a cabo una investigación. Medio que anoche, al ser detenido, que uno de los lince le, le cachó con la pistola, entonces estamos verificando a ver qué dice fue, qué persona o sea con qué fue que tuvo diga que dice que él disparó que dice que no disparó que el disparó fue la pistola fue el irs entonces tenemos que hacer ahora la investigación o sea el levantamiento de de, de, de información de acuerdo con las declaraciones de Philips, en caso de que se compruebe la veracidad de la denuncia el agente será sometido a la justicia sobre este particular, cuestionamos al director regional de la Policía Nacional, quien dijo no hubo mal manejo al momento del apresamiento. Ni, en ningún momento hubo mal manejo policial, porque nosotros fuimos a tratar de mantener el orden público, pues, y ellos estaban obstaculizados detrás. No, no, vamos, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Cordero, NTN, su noticia regional.